Beto Ortiz, ¿qué representa en el país? Nada. Mira, primero, el programa de Beto Ortiz, pues, no tiene un nivel académico, o no hay un nivel, ni el propósito de informar a la gente. Su propósito es desinformar a la gente. Y se ve, ¿no?, que hay un odio tremendo, ¿no? O sea, Beto Ortiz, nadie le ha dicho nada, absolutamente, y se va del país. Como si alguien le estaría persiguiendo, no o sea. Tiene un problema personal, creo el señor Beto, que yo pienso no hay necesidad porque esté fuera del país. Aún así, con su, con todas sus, sus posturas y demás, debería estar en el país. Eh, y siempre ajustándose a las cosas objetivas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Willax salió en muchas entrevistas. Pero no con Beto Ortiz. Uh, ¿Lo he No, no, no, no, no, no, a mí nunca me ha invitado a Beto, Beto, Beto, Beto no, ni lo conozco, no, sinceramente. Y yo pienso que es una persona muy malcriada, una persona que hasta te puede faltar de respeto, y con una persona que no tiene control de sus emociones, no puedes eh, conversar, sería un, un riesgo, ¿no? O es más, una persona que tiene un pasado, temas muy complicados, ¿no? Entonces, no, no, no es que tiene esas posturas porque alguien no va a declarar, el señor tiene esas posturas porque tiene otro propósito. Pero, precisamente, si usted dice que en ese programa se desmiente, se, se miente, perdón, ¿por qué los congresistas o los funcionarios de este gobierno que son afines a Perú Libre, salen a desmentir lo que él dice? Y la presencia creo que en el set de televisión de ustedes es importante para contrarrestar un poco la información. Mire, eso sería vivir en función a Beto Ortiz. Nosotros hemos sido elegidos para, para estar contestando a Beto Ortiz. ¿Beto Ortiz qué representa en el país? Nada. Si vas a dedicarte a estar contestando a, a tantas personas que pueden... Como Beto Ortiz... Pero no representa eh, nada, ¿por qué tanto lo mencionan también por parte del gobierno? ¿Por qué tanto les preocupa el primer animal ¿Por qué hay una especie de crítica permanente hacia Huilas? Mm, mira, hacia Huilas, por, por algunas falsas informaciones eh, que han venido manejando, ponen como un ejemplo, ¿no es cierto? Porque, y no es el único medio, ¿no? Hay otros medios también, pero eso ya es responsable de cada uno, ¿no? Porque el presidente no los menciona. Yo no he visto mencionando algún medio de comunicación ¿no? de manera específica. Él se refiere de manera general, eh, el doctor Aníbal Torres también de manera general y, y eso. Porque lo que sí hay, digamos, un fuerte, fuerte golpe es por la asignación del, pre, del presupuesto de publicidad estatal, ¿no? publicidad estatal en este gobierno ha bajado considerablemente, ¿no? entonces eso debe estar afectando y probablemente los, los medios grandes que tienen una planilla bastante alta deben estar cubriendo esos fondos que tienen que cubrir con publicidad estatal entonces ahora deben estar cubriendo con publicidad privada y la publicidad privada también tiene intereses políticos definitivamente entonces, en esa línea tienen que moverse. Y es natural, o sea, algunas posturas y, y algunos objetivos que puedan tener, digamos, dentro del público o dentro de los elementos más visibles en la política. Betortiz, Betortiz, Betortiz, Betortiz pero no es importante Betortiz pero no para de pronunciar mi nombre ese discurso de que, de que yo tengo un odio tremendo y que mi negocio es el odio, se lo ha copiado Juliana Oxenford Juliana Oxenford acuñó esa frase para el día de su conferencia de prensa a ver si conseguía mejor rating ese día, y claro, se la ha pirateado ¿no? pero de verdad a estas alturas que un estudiante eterno como puca diga que este programa no tiene nivel académico ¿no? claro, alguien que se pasó 15 no, no sé cuántos años viviendo de la universidad y comiendo en la universidad y, y, y, y, y haciéndose el estudiante para no tener que trabajar como hacen otros muchos hippies del Perú ¿no? me da risa que trate de darnos cátedra de educación, él dice es malcriado ah, yo soy malcriado malcriado sería decirle a una congresista solo te falta que eso sería malcriado pero eso se lo dijiste tú a Patricia Chirinos no lo dije yo malcriado sería poner fotos con tus amigas en tu Facebook y escribir como leyenda que ¿ah? Eso no lo escribí yo, lo escribiste tú. Así que no me vengas a dar lecciones acá de, de, de buenas maneras, ¿no? Lecciones de Manuel de Carreño y de buenas costumbres. puca hazme el favor. Tú sabes perfectamente que si yo te entrevistara, haríamos titulares. A los demás programas de este canal les encanta entrevistarte, como les encanta los programas de farándula, tener a sus ideas, no, como en alguna oportunidad yo he tenido, pues, en mis estudios a Mario Poli que hacía mucho rating porque era un humorate. Con ese afán te, te llaman para perder el tiempo, pero ganar rating, ¿no? Que es una manera de estabilizar las sintonías un poco bajetonas. Pero nosotros no necesitamos en este programa de hacer eso. Así que por eso no te convocamos. Pero no es que no te hayamos invitado. Sí, te hemos invitado varias veces, no mientas, ¿no? Es más, has estado en el, en el estudio. Tenemos la imagen de cuando él estuvo, porque ahí está. Mira tú, ese es este programa y ese señor con el sombrero de Cato. ¿No? Entonces, ¿cómo es que yo jamás iría no, a ese programa nunca? Pof? Ah, ahí estás, solamente entrevistado por Claudia Toro porque yo estaba acá. ¿Y por qué me vine a México? Porque me niego a ver mi país en manos de Rufines. Por eso me vine a México. Y voy a regresar cuando mi país sea liberado de esta láctea de la que tú formas parte. Vamos a una pausa. Pero antes, es momento de cambiarse a la